Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, acabo de subir un video hace básicamente un par de horitas, unas dos horas más o menos. Y me ha sorprendido mucho, mucho, mucho lo que tiene que ver con las recompensas bien merecidas de este 2020, ¿bien? Eh, encontré un montón de, de comentarios que la verdad me hicieron crear esta encuesta, ¿bien? Que es la que están ustedes viendo en pantalla la acabo de subir hace unos 10 minutos más o menos Y los comentarios tenían que ver con el hecho de que mucha gente pensaba de que las recompensas son una basura, son una miércoles Otros me decían están buenas, Ot o sea, hubo mucha polaridad, ¿bien? O sea, polos opuestos muy distintos Y yo estaba más en una Digamos, en una corriente intermedia, por decirlo así Pensando de que eran eh, recompensas que si bien se pueden mejorar un poquito eh, Bueno, nada, básicamente... Son recompensas al fin y al cabo que la empresa mmm, no tendría por qué darnos. Entonces, digo, qué mejor que crear una encuesta para que la misma gente decida, según su, su parecer, qué es lo que piensa, ¿no? Entonces, por eso es que les traigo esta encuestita. Me gustaría que, que, la, que la respondan. Básicamente, son cuatro tips. Eh, le meto un poquito de humor también, que, para, para hacerlo un poquito más a menos. La pregunta es muy sencilla: ¿Bien merecidas recompensas 2020? Uno, muy buenas recompensas. 2. Están bien, pero podrían haberlas mejorado. 3. Pésimas recompensas. Y 4. No sé de qué estamos hablando, F. Bien, eh, y entre otros, obviamente siempre están los trolls, <ríe> y ahí le puse un poquito de humor. Eh, otros, esta encuesta es más mala que la hoja de servicio de Nando. Así que, nada, básicamente me, me gustaría mucho que, que puedan participar... Y, y que dejen su voto y algún comentario si quieren dejar mejor buenísimo. Así todos interactuamos y, y vamos charlando como, como comunidad que somos, ¿bien? Después también eh, otra cuestión por la cual saqué este video es porque acá les voy a estar mostrando esto que también me parece que es un tema no menor, ¿bien? Y tiene que ver con el futuro de, eh, la, de Tan Rewards, ¿ok? Bueno, básicamente lo que está diciéndonos acá Wargaming, a través de su comunicado, es que bueno que aprecian mucho, nosotros apreciamos mucho la, el entusiasmo y la dedicación que ustedes le dedican al programa de Ten Rewards. Eh, deseamos que hayan eh, disfrutado de estas competencias y de, de, de estos concursos y premios. Eh, hemos decidido tomarnos un, un step, un break, digamos un descanso y reevaluar algunas cosas. Eh, después de noviembre del 2020, Tan Reward celebrará el Día de los Veteranos y eh, luego se, se pausará el programa, ¿bien? Eh, o sea que no habrá tan rewards hasta el año que viene ok o sea ya se corta diciembre no va a haber tan rewards así que el último tan rewards de este año por lo menos es el que estamos teniendo ahora y que termina el día 30 si no mal recuerdo eh, porque yo lo estoy haciendo digamos porque quería sacar los 7 días de cuenta premium o el thunderbolt en su defecto y eh, creo que voy a sacar el thunderbolt más que nada no porque me parezca un excelente tanque ni mucho menos sí porque me gusta coleccionar tanquecillos eh, dice que nuestra razón eh, Bueno, que, que quieren mejorar lo que tiene que ver con los términos y las misiones eh, para todos los jugadores. Y segundo, eh, bueno, quieren. Quieren rever algunos conceptos y mejorarlos eh, para lanzarlos recién en 2021. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el campo de batalla. Algo así dijo. Así que, bueno, esa es la traducción, traducido al, al latinoamericano. No va a haber tan rewards eh, hasta el año que viene. Y eh, así que el último es el que termina el 30 de este mes, chicos. Así que, bueno, nada. Después igual tengan en cuenta que eh, ya se viene lo que son las cajitas navideñas. Se empieza el evento de Navidad, el arbolito en, en no mucho tiempo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así que tranqui, tranqui que eventos no van a faltar eh, para que puedan disfrutarlos. Bueno chicos, muchas gracias, segundo video del día, pero que no sé hablar Muchas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau